Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bueno, hoy vamos a estar reaccionando a lo que tiene que ver con este nuevo pase de batalla Temporada número 5, bien, que comienza el día 22 o 23 La verdad que no estoy del todo seguro, ¿por qué? Porque en la misma página de World of Tanks, de Wargaming, dice dos días distintos en el mismo lugar O sea, no, no, no sé bien, pero entre el día 22 o 23 va a estar comenzando de seguramente Después, obviamente, te invito a que dejes un like en este video, que te suscribas, claro que sí Y vamos a mandarle ya de una... Reaccionando a esta temporada 5 de Pase de Batalla A ver si tiene alguna novedad o algo Saludos comandantes, me extrañaron Llega la temporada 5 de Pase de Batalla Esta vez irán a Argentina Tienen experiencia y ya saben en qué consiste la misión ¿Van a Argentina dijo? ¿What the fuck? ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Vienen para acá? La quinta temporada de Fase de Batalla tiene tres capítulos, En las garras del desierto, Punto de fusión y Héroes y Villanos. ¿Mm? Cuando empieza cada capítulo, tendrán que elegir uno de los tres estilos 3D progresivos. Charles Martel para el AMX 50B, Witza para el CS-63 y Lancelot para el FB-217 Badger. Recibirán la versión inicial del estilo. A medida que avanzan en las etapas, o sea que van a ser los tres tanques de esta temporada, de esta temporada 5 de Pase de Batalla. CS-53 dijo, eh, el F-17 eh, el, el Batcher y el 50B. Yo el 50B lo tengo y lo voy a jugar. de Pase de batalla, el estilo aumentará de nivel y aparecerán nuevos detalles en el vehículo. Cuando completen el capítulo, el tanque obtendrá su aspecto final. Si no lo consiguen a tiempo, pueden comprar los niveles de los estilos progresivos cuando termine la temporada 5. Cuando termine cada capítulo recibirán un tripulante único Cono Eso sí, <coughs> perdón A mí ya, ya saben, los que siguen el canal hace mucho Saben que a mí los skins y todo eso Lo tengo que usar porque te da una bonificación de camuflaje Pero la verdad es que no me interesa nada Salvo, man, no me interesa nada, la verdad que no importa nada eh, Pero sí, esto sí, esto sí me interesa Los tripulantes sí porque eh, siempre vienen muy bien A ver, quiero ver qué traen Canadá, Mark Lemartin, mm. Katarzyna Hakiewicz y Douglas McRaid. La hoja de servicio de estos sujetos es increíble. Por eso podrán asignarlos a cualquier tanque y elegir su calificación principal y su nación. Muy bueno, muy Hablando bueno. Hablando de maestría, cada uno tiene la pericia hermanos en armas entrenada al cielo. Muy bueno, chicos. Esto sí, eh, métanle power para sacar estos tripulantes. Son muy buenos. Te dan ya de por sí hermanos de arma. yo lo que no recomiendo no recomiendo es que metan los tres en un mismo tanque salvo algún caso excepcional pero es un error porque después te querés morir eh, te conviene meterlo cuando por ejemplo sacas un tanque nuevo o compras un tanque premium o lo que sea ya acá ya tenés hermanos de arma en el, en el comandante que te conviene que sea un comandante alguno de estos y sexto sentido se lo metes al toque ya te ahorras la, la bombilla del sexto sentido más hermanos de arma ya lo tenés y encima después por ejemplo le podés eh, poner eh, conciencia situacional o sea vas a ver bien tenés sentido Y encima hermanos de armas O sea, joya, es un consejo Después cada uno hace lo que quiere 100% y suficiente experiencia Para entrenar dos habilidades o pericias más Cada capítulo de pase de batalla Tiene 50 etapas okay. Para completar Igual que ahora. cada etapa Deberán ganar 50 puntos Igual que ahora En esta temporada podrán ganar puntos No solo en batallas aleatorias Sino también en otros modos por ejemplo, en batallas clasificatorias Líneas del frente Líneas del frente, sí te quiero Hace cuánto que no vemos línea de frente, bro La verdad es que yo lo extraño mucho Me encanta Frontline, loco, lo voy a decir así Voy a salir eh, eh, prácticamente desnudo a la calle No, mentira, es un chiste Pero voy a decir a, a los cuatro vientos que amo Frontline, loco Me encanta mucho más Gente de Wargaming, si están viendo este video, me encanta Frontline Y no me gusta nada el modo de, de, de, de, de, de cazadores de acero un gusto mío, no se enojen chicos, no se enojen. Yo sé que muchos aman el Cazador de Acero y que lo juegan mucho, pero a mí no me gusta. O el nuevo modo Misión de Reconocimiento. Ese modo lo quiero jugar, va a estar muy viola. Cada modo tiene sus propias reglas para acreditar los puntos. Descubrirá más sobre esto en el juego o el portal. Las reglas en batallas estándar no cambiaron. Luchen en vehículos de nivel 6 o superior y ganen puntos en todos los eso es importante, muchas veces me pasa que me preguntan Che Nando, no estoy sumando nada para el pase de batalla ¿Qué tier está jugando, bro? Tier 5, entonces no va a sumar nada, rey mm, Tier 6 en adelante, 6 a 10 Y recuerden los tres tanques, el 50B, el CS 63 era el 53, me acuerdo el tier 10 No lo tengo ese eh, Bueno, el tier 10, eh, polaco, mediano y eh, el Butcher. Butcher 50B y el CS los tipos de batalla excepto... Esos tres dan más, más puntos, ¿bien? En grandes batallas... Cuanto mejor sea su rendimiento, más puntos ganarán. Los mejores tres jugadores del equipo ganador según experiencia obtenida ganarán 7 puntos. Los comandantes de los puestos 4 al 10 ganan 5 puntos. En caso de derrota o empate, los puntos se distribuyen de forma diferente. Recibirán 5 puntos por estar entre los tres mejores jugadores según experiencia obtenida y 3 puntos por estar entre los 10 mejores. Los comandantes que no estén entre los 10 mejores en ambos equipos no ganarán ni perderán puntos. Está claro, o sea... Salís en el equipo ganador, fuiste entre los mejores con experiencia, los primeros tres te dan 7 puntos de pase de batalla Estás del cuarto al décimo, te dan 5 puntos Si estás en el equipo que empató y o oh, uh, perdió Bueno, esto en realidad, el, de, el draw sería para los dos, se reparte, ¿no? Eh, si empataron los dos equipos, te dan 5 puntos Ahora, si estás en el equipo perdedor, que por lo general es lo que más pasa, que ganes o pierdas, no que empates, pasa rara vez Pero si estás en el equipo que perdió, te dan 5 puntos, si estás entre los 3 mejores y te dan 3 puntos si estás del cuarto al décimo Después del 11 al 15, no te dan nada En los tanques especiales de la temporada ganarán más puntos El AMX 50B otorga 9 puntos por estar entre los mejores 3 jugadores del equipo ganador 7 puntos por estar entre los mejores 5 jugadores. Otros 7 puntos por estar entre los 3 mejores jugadores según experiencia obtenida en una derrota o empate. O 5 puntos por estar entre los 5 mejores. Por estar entre los mejores 10. Ah, mira cómo cambia. Cambia un montón. Bueno, un montón. De 7 te pasa 9, tampoco es tanto. Pero <coughs> te cambia mucho cuando... Con... Va, tampoco te cambia mucho en realidad. Porque... Sí, te dan 2 puntitos más por cada lugar, básicamente. Jugando si con el 50B. Una B. cantidad fija de puntos ya sea victoria o una derrota. El CS63 otorga 10 puntos por estar entre los mejores tres jugadores según experiencia obtenida del equipo. Ahí sí cambia, ¿no? porque pasa de 7 a 10. ¿va? Tampoco que cambia tanto, pero cambia un poco. Y sí. <risa> o sea, al final no estoy de acuerdo con nada. Boludo. ...puntos por estar entre los mejores 10. Bueno, hoy estoy muy complicado, chico. Tengo un día... Hoy no sé qué me pasa. Me levanté con las hormonas mal. Rota, el tanque polaco, gana 8 puntos por estar entre los mejores 3 según experiencia obtenida y 3 puntos por estar entre los mejores 10. El okay. mayor gana un punto adicional cuando queda entre los 10 mejores según experiencia obtenida en su equipo más allá del resultado. Las misiones diarias otorgan puntos adicionales Acuérdense de hacer las misiones diarias No, no, no, si tienen, es más eh, les digo Si tenés poco tiempo para jugar Entrá y hacete las misiones diarias Te vas a misiones, te fijás cuáles son las misiones del día Si jugás, porque no sé, tenés familia, trabajo, facultad, eh, laburo La familia y demás No tenés mucho tiempo aunque sea, si entras una horita, horita y cuarto por día que te escapaste ahí de tu mujer, de tu señora, de tu germo, le dijiste a tu novia, ya voy, ya voy, eh, se me pinché con el auto, dame un ratito que voy, mentira, estás jugando al WOT, entonces ahí aprovechas y le das estas misiones y después te vas tranquilo, a hacer lo que tengas que hacer y ya está. A diferencia de la temporada anterior, ahora la misión bonificada también da puntos. La misión se habilita cuando completan las tres misiones estándar. Además, ganarán puntos como parte de una recompensa especial cuando completen 45 misiones diarias. Cada vehículo tiene su... Eh, me parece medio... Me parece medio poco, ¿no? O sea, hiciste 45 misiones y te dan 100 bonos. Dale, bro. Tirame de un 200, aunque sea. Mataste, hiciste todo. Está bien que en el medio de las misiones te van dando bonitos también, ¿no? Eso es verdad. Pero hice las 45 para ganar esto y me das un día de cuenta premium y 100 bonos. Dame 250 bonos y que sea 3 días de cuenta premium. Si te estoy pagando el pase de batalla, bro. Recompensa especial cuando completen 45 misiones diarias. Cada vehículo tiene su propio límite de puntos según su nivel y ese límite se comparte en todos los modos de juego. Para completar toda la temporada necesitarán varios vehículos. Los vehículos de nivel 6 pueden ganar hasta 100 puntos. Los vehículos de nivel 10 pueden ganar hasta un máximo de 700 puntos. Los tanques especiales de la temporada ganan hasta 1000 puntos. Cuando... Bueno, eso está bastante claro en el sentido de que, a ver, con el nivel 6... Máximo por cada tanque, no es que en total, cada tanque, o sea, por ejemplo, tenés el 85M en tu garage Tenés el KB-2, por ejemplo, y vamos a poner alemán, no, porque si no todo ruso Tenés 85M, KB-2 y tenés eh, el, el BK-3001P de Tier 6 Bueno, con cada uno puede ser máximo 100 puntos del pase de batalla Entonces no es que 100 entre los tres, no es 30, 33, 33, 33 progresivo para cada uno, hasta 100, no Sigue sí, en cada uno. Bueno, se entendió Y así con cada nivel. Alcanzan el límite de un vehículo, obtendrán puntos adicionales. Mientras mayor sea el nivel del vehículo, más puntos recibirán. Cuando completen etapas de pase de batalla, ganarán las siguientes recompensas estándar. Estilos 2D, créditos, reservas personales y directivas, fragmentos universales, folletos de entrenamiento y manuales. Además de bonos y días de cuenta premium. En la nueva temporada También obtendrán equipamiento de recompensa En la etapa 90 Podrán elegir entre varias opciones Como el nuevo sistema de escape Eso está buenardo, ¿no? está buenardo Porque puedes obtener eh, Ese es el sistema de escape silencioso Que te da un 6% De la bonificación de ocultamiento Mira, ahora te da un 9% de, de ocultamiento, pero vale 3 palitos, 3 millones de créditos Convertirlo de eso al, al especial, o sea, te lo dan especial pero no no es especial si no lo convertís con créditos. Silencioso de recompensa. Además de estas recompensas también podrán ganar recompensas mejoradas. Entre otras habrá espacios en el garage, calcomanías únicas manuales de entrenamiento personal y fragmentos nacionales, además de equipamiento estándar y de recompensa para elegir. Bien. Lo mismo aplica para los libros de tripulación y los fragmentos de plano. Podrán elegir la nación que más les guste. Una de las mejores recompensas de pase de batalla son las fichas que podrán intercambiar por artículos incluidos algunos vehículos raros. El Object 777 versión 2, un tanque pesado soviético con buen blindaje. El estadounidense af 1, un tanque pesado con 9 fichas cada uno 4 orugas, el francés Charles 4 Charles 4, dijo, ¿no? ¿Qué dijo? What the fuck 1, un tanque pesado con cuatro orugas El francés char 4 What the fuck, char Escuchame, eh, vale 9 puntos cada uno La, supuestamente Esto no lo tengo del todo claro Lo voy a preguntar eh, a la gente de Guardapil eh, Pero estoy casi seguro Que las fichas se van Pasando, o sea, las vas coleccionando, ok Del pase de batalla anterior a este Estoy casi seguro, le pondría entregaría las nalgas, no mentira tampoco eh, Pero estoy casi seguro Déjenme que averiguo Y después voy a fijar el mensaje Seguramente en este video O bueno, lo voy a estar avisando Por las redes Un tanque mediano con autocargador y las caras nuevas de la temporada anterior, el dinámico cazatanques de disparo rápido K91 PT y el tanque mediano alemán Kunspanzer con suspensión hidroneumática. Las fichas no desaparecerán. ¿Cuánto valía el Kunspanzer? 18 y el K91? No le presté atención, estaba colgado, en mi mente estaba en otro lado. ¿Qué mediano con autocargador? Y las caras nuevas de la temporada anterior, el dinámico cazatanques de disparo rápido K91 12. PT. 12 12 y y el 18. tanque mediano alemán Panzer con suspensión hidroneumática. Este es muy bueno. Y el otro también. Lo que pasa es que el otro. No, no tiene torreta, es lo único malo, pero este tanque es muy bueno. El otro también es muy bueno, el K-21. Pero tiene eso, que no tiene torreta, entonces es complicado. Pero gira sobre su eje muy bien, recarga muy bien, penetra bien. Es relativamente duro, entre comillas, no es. Lo más duro del mundo, pero está bastante bien. Y tenés que usarlo en una tercera barra, segunda línea. Si vas a primera línea y te pensás que es recontra duro porque tiene, no me acuerdo cuánto blindaje, te van a hacer los tier 9 y 10, te van a entrar por todos lados y si te vas a calentar vas a decir, esto es una caca. Pero no es una caca, está bueno. Hasta que le encuentres la mano. Yo le, le agarré la mano y está muy bueno. En serio. Las fichas no desaparecerán cuando termine la temporada. Si no te dije, yo sabía, las fichas no desaparecen, bro, o sea, todo lo que hiciste el pase de batalla anterior, capaz que juntaste, no tuviste tiempo de jugar juntaste aunque sea 3, 4 fichitas, bueno joya, se van a sumar a este pase de batalla este pasado, este que me trago, este pase de batalla tenés más tiempo para jugar y capaz que sacás eh, Tenés cuatro del que pasó y tenés cinco de este, son nueve. Ya te puedes sacar el Share el Phase One o el 777 de versión 2. Y si querés, podés darle más duro y te sacas el K-91PT o el Kunstpanzer o seguís juntando hasta la que viene. Y ya está. ...que se acumulan durante todo el año. Al igual que en la temporada anterior, podrán ganar hasta 18 fichas en esta temporada de pase de batalla. 9 como parte de las recompensas estándar y otras nueve en las recompensas mejoradas. En la próxima temporada de pase de batalla podrán ganar la misma cantidad de fichas. Pueden acumular hasta 54 fichas durante el año, que luego podrán intercambiar por vehículos y 54 fichas, boludo. Creo que tengo, no sé, creo que tengo como 6, 5 o 6 boludo. Títulos valiosos hasta el 19 de diciembre para acceder a las recompensas mejoradas Usen oro para comprar un pase mejorado para cada capítulo o como parte de una oferta especial por dinero real para toda la temporada Si compran un pase mejorado para un solo capítulo, las ofertas especiales ya no estarán disponibles Con un pase mejorado también podrán comprar etapas desde el primer día de pase de batalla hay un largo camino por delante, comandantes. Buena suerte en el campo de batalla. Bueno, O7. Listo, muchachos. Hasta acá hemos llegado con el video de hoy. Este fue el reaccionando a este nuevo videito de la gente de, de, de Warreming. La verdad es que el pase de batalla me emociona, me gusta. Quiero que venga ya frontline. O sea, ya no aguanto más. Realmente estoy, estoy, estoy como loco porque no, no, no aguanto más. Quiero jugar ese frontline. Me encantaba. Eh, no sé por qué desapareció, nunca tuvimos respuesta por parte de la gente de Wargaming De por qué desapareció por tanto tiempo Pero me gustaría que, que vuelva Y eh, veo que, que, si bien no es que cambió mucho Porque el pase de batalla es básicamente lo que veníamos teniendo Pero con algunas cositas más Que en realidad no son cositas más, sino que son cositas nuevas O sea, por ejemplo, el 50B, el Butcher y el CS-63 El tier 10 mediano Van a ser los nuevos, las nuevas estrellas, por decirlo así, del eh, nuevo pase de batalla. Lo que no entendí, tal vez es porque yo soy medio tonto, entonces no entendí por qué se va a Argentina. No sé, eso bien no lo entendí, no lo comprendí Pero me lo pueden dejar en los comentarios Dejase el like, suscríbete y déjame lo que vos quieras en los comentarios Que estoy leyéndote y te dejo mi corazoncito Como que te leí Y te eh, responderé seguramente Como lo hago habitualmente Y eh, los invito a todos aquellos que quieran ser miembros del canal También lo pueden hacer eh, Y me están ayudando un montonazo Los quiero mucho, muchas gracias, cuídense Y nos vemos en el próximo video ¡Mua! Chau chau